Para una vida plena, bienvenidos a escenario, escenario, rostros que dejan rastros. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por estar ya en conexión con el medio digital La Voz del Sur. Y para quienes también nos siguen a través de Radio WG Milenio 92.5. En esta noche especial de hoy viernes vamos como siempre a darle la bienvenida a nuestro invitado y también a nuestro compañero Ramiro Narváez. ¿Qué tal Ramiro? Buenas noches. Encendemos el micrófono por favor Ramiro. Gracias, Leonardo. Un, un saludo cordial para ti, y para nuestra audiencia que noche a noche nos acompaña. Ya estamos prácticamente cerrando esta segunda semana de lo que tiene que ver a este programa nuevo acá en La Voz del Sur. Y sobre todo estamos completamente agradecidos por nuestros eh, eh, videntes, oyentes y videntes que nos han venido siguiendo poco a poco. En esta travesía, en este proyecto que iniciamos junto a Leonardo. Y bueno, agradecer también a nuestros invitados que con mucho cariño han aceptado la invitación a cada uno de los programas. Estamos muy contentos de que así sea, de que podamos ser esa ventana. En este caso, ese escenario para poder mostrar estos rostros que de alguna manera van dejando huella, van dejando rastros en nuestra comunidad catamayense especialmente. Así que en esta noche vamos a saludar con mucho gusto también a nuestro invitado para cerrar esta semana, en este viernes, vamos a hablar del trabajo, del emprendimiento, de cómo la gente, pese a las adversidades y tantas situaciones, saben y buscan el camino para salir adelante, para mejorar, para cambiar, para evolucionar de una forma positiva. Así que vamos a dar la bienvenida, en esta ocasión a uh, un amigo nuestro, un catamayense, un joven emprendedor que justamente está llevando adelante una empresa importantísima. Le ha dado un cambio radical prácticamente a esta, a, a esta tarea, a este trabajo que es en particular uh -huh. es eh, propio de Catamayo y que en esta ocasión nos va a hablar nuestro amigo Roberto, que lo tenemos ya acá en el escenario. A ver si, Roberto, podemos entonces ya habilitar la cámara y saludar a la audiencia, porque queremos conocer de cerca el trabajo y cómo ha venido evolucionando esta tarea de fabricar teja, de fabricar ladrillo, que es una actividad propia de Catamayo, que tiene una larga historia. Eh, muchas personas... Eh, han crecido inclusive acá, han eh, progresado, han eh, transformado el, eh, el panorama de Catamayo con su esfuerzo, con su sacrificio. Y bueno, eh, esperamos de que justamente sea Roberto el que nos cuente desde su propia vivencia esta situación, esta realidad, este trabajo que es muy noble de muchos eh, eh, hombres, inclusive mujeres también que realizan esta labor acá en Catamayo. Así que estamos con Roberto. Eh, Jaramillo, buenas noches una vez más. Bienvenido seas a nuestro programa. Eh, buenas noches, gracias por, por la consideración tanto a ti como a Leonardo. Eh, dar este espacio que, que está muy bienvenido para todas las personas que estamos tratando de emprender. Emprender es duro y realmente necesitamos el apoyo de muchas personas, eh, de muchas instituciones también. Y que con ello podemos seguir adelante ante tanta adversidad que hay en el día a día y, y a través de emprendimientos, quizás, dinamizar la producción, dinamizar la economía y ofertar of, eh, fuentes un poco frescas para el mercado laboral. Roberto Jarvillo es gerente de la fábrica Tecnoladrillo aquí en Catamayo. Roberto, cuéntenos cómo empezó este sueño antes de, de llevar adelante este proyecto, Usted eh, ya han venido realizando esta actividad, quizá de la modalidad eh, tradicional. Coméntenos cómo ha sido este sueño, este proceso. Bueno, el... nosotros, como parte del sector ladrillero, al menos eh, nosotros somos ya una tercera generación. Eso quiere decir que eh, la producción de ladrillo venía en aquellos tiempos eh, siendo ejecutada por los abuelos, luego por nuestros padres y luego. Eh, finalmente nosotros que pudimos eh, retomar o continuar con la actividad de la producción de ladrillo, estamos ya en una tercera generación donde hemos visto la necesidad de, de implementar una nueva forma de producción e industrializar el proceso para que sea a la vez de mejor calidad y que las personas que trabajan en este sector pues tengan un mejor trato, ¿no? puesto que es muy diferente hacer eh, ladrillo completamente a la intemperie, a hacerlo ya en una estructura metálica, con maquinaria, donde, donde ya hay mucho menos esfuerzo, hay mayor calidad. Eh, todo es un proceso, ¿no? El, mientras uno trabajaba con los padres, pues hacíamos ladrillo a mano, tal cual como se lo sigue haciendo hasta ahora, ¿no? Y nosotros ya vivíamos en carne propia el esfuerzo a que uno está sometido mientras se hace cada ladrillo. Una persona promedio avanza a hacer unos 400, 500 ladrillos en el día, pero para hacerlos hay que correr mucho, ¿no? Hay que madrugar 3, 4 de la mañana, eh, luego hay que alzarse y hay una jornada de trabajo, hablamos de 3, 4 de la tarde, donde se hacen entre 10 a 12 horas de trabajo, entonces es bastante duro eh, trabajar bajo inclemencias del sol, del viento, a veces del agua, entonces es bastante duro. Claro, Roberto, esto implica inclusive tener una... Eh, una um, capacidad física eh, muy buena una buena alimentación también implica todo esto porque como tú lo dices es un, un trabajo muy sacrificado estar bajo el sol eh, y bueno, el, el tiempo mismo pues a veces eh, puede ser eh, el que implique en la necesidad de estar físicamente bien para poder llevar esto. Sí, sí, de hecho hay que, hay que estar físicamente en buen estado, hay que Quizá hay que acostarse muy pronto para levantarse también muy pronto. Hablamos de, así como le decía, tres, cuatro de la mañana, dependiendo. Eh, muchas personas a veces les gusta madrugar mucho más inclusive. Entonces es lo que tú dices, es, tiene mucha verdad. Hay que estar en buenas condiciones para rendir. Eh, hablamos de que en promedio habrá que producir en la actualidad igual 400, 500 ladrillos para tener un ingreso promedio que a uno le permita solventar las necesidades básicas de la familia. Caso contrario de hacer unos 200, 300 unidades, realmente no, no se lograría solventar esas necesidades de las que estamos hablando, y con lo cual la, la familia tendría un estilo de vida un poco más complicado. ¿no? ¿Cuál es el material, la materia prima que principalmente se utiliza para la fabricación de los ladrillos? Eh, hay tres eh, materias primas eh, que serían las principales, hablamos de arcilla o tierra, el agregado orgánico o viruta, cáscara de arroz, bagazo de caña y el agua. Entre esos tres componentes dosificados adecuadamente se puede eh, lograr un ladillo de buena calidad. Hablamos en arcilla, es donde hay que tener un poquito más de cuidado porque hay eh, diferentes minas, con, vienen de, de diferentes eh, ubicaciones de, de aquí de Catamayo, entonces algunas tienen más contenido de arcilla, otras más contenido de arena. Y hay que tener cuidado en la dosificación de cada una de ellas porque de eso depende la resistencia del ladrillo, que no sea muy frágil, eh, que tenga buen, buen color y algunas cosas de esas, ¿no? Y ha sido fácil para ustedes, es fácil para ustedes conseguir esta materia o siempre hay situaciones donde a lo mejor se presenta dificultad para conseguir quizá por el precio o alguna otra situación. Bueno, eh, las cosas cada vez se van complicando un poco más, ¿no? A partir del año 2014, 2013, cuando ya hubo una exigencia por parte del Ministerio del Ambiente, en donde las explotaciones mineras para extracción de arcilla ya eran muy controladas, eh, a partir de allí entonces la arcilla está siendo un poco más escasa, ¿no? Hay concesionarios que tienen permisos, y aún así, con aquellas minas que, que estaban explotando, ya están terminando el área de explotación a las que se les permitieron. Entonces, eh, se va complicando un poco eh, a nivel de la arcilla. Usted recordará, hace mucho tiempo había una extracción en la vía La Vega, ¿no? Eso se, se hizo por muchos años. Entonces, también el impacto ambiental que se provoca es muy negativo. Porque hasta ahora están allí sendos agujeros que no, que no pueden ser rellenados, aun cuando hayan sido declarados como vertederos. Entonces también eh, las nuevas minas, ¿no? Si no tienen un adecuado plan de mejoramiento, de mitigación del impacto ambiental, también es una complicación, puesto que también se están invadiendo lo que son suelos agrícolas para la extracción de la DIN. No obstante, habrá que eh, buscar una solución, ¿no? Una solución en la que tenga que ya intervenir algunas autoridades, tanto de locales como un poco provinciales, para eh, tratar de solucionar problemas. El sector ladrillero mueve eh, muchas fuentes de trabajo. Estamos hablando de que eh, habrán alrededor de unas 150 fábricas, tal vez ahora un poco menos, unas 120. Promedio trabajan unas cuatro personas. Estamos hablando de que más de 500 familias dependen de este, de este sector. Entonces, realmente es un sector al que deben prestar atención porque está generando mucha fuente de trabajo y mucho sustento para la familia de Catamayo. Definitivamente, así es. Estamos de acuerdo con Roberto. Eh, junto a la empresa de azúcar, la fábrica de ladrillo es una de las bases fundamentales para el desarrollo económico de Catamayo. Vamos en este momento, con el permiso de Roberto, vamos a saludar a nuestros auspiciantes, eh, Leonardo, y volvemos enseguida para continuar conversando con Roberto Jaramillo en este subprograma Escenario.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 WhatsApp y Facebook con atención inmediata Garantizando responsabilidad, seriedad y un trato amable Cooperativa de Transportes Mixto La Vega Es Catamayo Estamos de vuelta, muchas gracias mis estimados amigos y amigas de la sintonía de La Voz del Sur Estamos compartiendo en esta noche especial Junto a nuestro invitado, el ingeniero Roberto Jaramillo Gerente de Tecno Ladrillo Dialogando y conociendo cómo es el trabajo que realizan en la empresa ahora con tecnología. Anteriormente ya lo manifestaba Ramiro y también nuestro invitado se lo hacía. Bueno, aún todavía algunos emprendedores lo hacen de la manera artesanal. Y eso vamos a seguir conociendo junto a nuestro invitado. Ahí estamos, mi estimado Ramiro. Así es, Leonardo. Continuamos entonces en esta segunda parte, aquí con la presencia del ingeniero Roberto Carlos Jaramillo, ¿no? Tiene nombre artístico. Es posible que también eh, tenga por ahí alguna habilidad para la música, de pronto, ¿no? En todo caso, es, eh, ahora estamos hablando de, de lo que está haciendo en su emprendimiento, ahora con la tecnología que se involucra en este proceso de fabricar el ladrillo. Ingeniero, eh, ¿qué es lo que se ha implementado en cuanto a la tecnología? ¿Qué tipo de maquinaria o equipos? cuenta la, este proyecto que usted está dirigiendo Tecno Ladrillo en Catamayo? Bueno, la, la implementación de tecnología va desde un proceso de tratamiento de la arcilla, lo que es trituración, cribado, eh, para eh, quitar de la arcilla toda aquella impureza que daña, que daña el ladrillo. Eh, hablamos de piedra, cal, yeso, eh, algunas raíces. Entonces, esto tiene todo un, todo un sistema... De trituración. Eh, eso es una primera fase, ¿no? Hay algunas maquinarias, estamos hablando de alrededor de, en esa primera fase, unas cuatro a cinco máquinas. Después de eso, ya eh, toda esa tierra triturada llega a un silo, a una tolva, eh, donde se muele aproximadamente o se tritura para unas tres mil, tres mil unidades. Después de esto, ya tenemos una, una, una estación de dosificación de la arcilla una máquina para dosificar el agregado orgánico, una bomba de agua que dosifica, dosifica también el líquido necesario para obtener la humedad correspondiente, para eh, posteriormente pasar a una, a una batidora de doble eje. Aquí la batidora hace mucho esfuerzo porque realmente al agregar muy poco contenido de agua, pues el barro es tremendamente duro, es, muy, es imposible moldearlo a mano. Entonces después de esta etapa de, de, de batido, eh, de mezclado también, pasa ya la, a una etapa de compresión a, por tornillos sin fin, a una alta compresión y moldeo. Eh, esta máquina realmente es la que se encarga de dar la forma, eh, la resistencia también a cada uno de los daños que, que se realizan. Hasta aquí todo el proceso es bajo supervisión eh, de, de un operador. Luego de ello... Ya tenemos la intervención de las personas que extraen de uno a uno el ladrillo de la, de la que va expulsando la máquina. Hablamos que la máquina produce entre 4 y 5 ladrillos por, perdón, entre 15 y 18 ladrillos por minuto, ¿no? Estamos hablando de alrededor de, de unos 4, de un ladrillo cada 4 segundos. Es un, es un ciclo muy continuo, entonces la, las personas de aquí extraen el, el ladrillo de la máquina, lo ubican en un tablero para luego a través de un montacargas llevarlo a, a una estación de, de oreo de ladrillo. Esto el oreo toma unos 2-3 días, hasta que tiene una consistencia ya para poder, lo que nosotros decimos arrumar o ladrillo, apilarlo en grandes rumas, para que eh, bajo sombra, que tenemos eh, una estructura metálica aproximadamente de unos 850 metros cuadrados, bajo sombra y por la acción nada más del viento se comience a secar, Este proceso dura unos 25-30 a 30 días, para finalmente llevarlo a hacer horno, a un horno tradicional de lo que llamamos comúnmente de tiro abierto, se pueda coser el ladillo alrededor de unas 24, 26 horas a unos 800 a 1000 grados centígrados para posteriormente, después de, de ese tiempo de quemado, dejar enfriar eh, por el lapso de unos 3 a... de 2 a 3 días y finalmente descargar el horno para que ya esté el ladillo completamente disponible para la venta. La implementación de tecnología, de maquinaria moderna y todo aquello... Eh, ¿ha repercutido quizá en la reducción de personal o todo lo contrario, ingeniero? Eh, bueno, eh, lo que pasa es que el, a veces se entiende un poco mal la implementación de la tecnología, o al menos no cuando se tiene una tecnología completamente de punta, ¿no? a un sistema completamente automatizado donde sí busca reemplazar a las personas. Aquí nuestro sistema más bien es una forma de asignar Actividades diferentes dentro del proceso de producción, ¿no? Porque aún así como estamos como, como una fábrica ya con toda la, eh, la tecnología necesaria, no dejamos de necesitar entre 8 y 10 personas, ¿no? A lo que una fábrica normal a un artesanal estaría trabajando con, con 4. Claro que los niveles de producción son muy diferentes, pero... Eh, se siguen generando fuentes de trabajo, ¿no? Eh, fuentes de trabajo de, de mucho menos esfuerzo, donde más bien las personas hacen, pasan a hacer supervisión de la maquinaria, supervisión del proceso, y se sigue necesitando el personal. Eh, tal vez un poco menos, sí, pero no deja de ser importante la cantidad de personal que se necesita. Aparte de ladrillo, también eh, producen teja u otros. Eh, realmente eh, la teja artesanal... Eh, ya ha sido desplazada un poco no, por la teja, realmente lo que le llamamos comúnmente teja vidriada, teja vista. Aún así, esta también ha sido desplazada por las nuevas tecnologías, Hablamos del techo metálico, ¿no? que tiene muy buena presencia, muy buena durabilidad en el, en el tiempo. Entonces, por ello hemos visto nosotros no dedicarnos realmente a esa línea de producción. Es una línea también para, de proceso mucho más caro, donde también el sector al cual uno o al segmento de comercialización es mucho más pequeño, entonces realmente eh, eso exigiría mucha más inversión, tanto en la parte de producción como también en el estoqueo de material, porque habrá que estoquear mucho y luego eh, captar el cliente para poder vender. Por esa razón, de momento no, o a futuro tampoco estamos pensando en producir teja. más bien estamos ya intentando diversificar la producción de ladrillo, apuntando a, a otra línea de producción, hablamos de, de ladrillo ecológico, eh, es un ladrillo que está con muy buena acogida a nivel de Brasil, eh, Perú también, Argentina. Eh, eso es un ladrillo que no necesita cocción y estamos ya en las pruebas y en la maquinaria piloto para luego ya lanzarnos a la línea de producción definitiva de este ladrillo también. Ah, pues qué importante, ¿no? El ver eh, las nuevas formas, seguir eh, pensando en, en dar esos pasos, esos, esos avances y sobre todo pues seguir dando esa apertura, esa oportunidad a la gente para que pueda sustentarse, ¿no? porque esta es una, una fuente de sustento para muchas familias aquí en Catamayo, lo que tiene que ver con la producción de teja, de ladrillo. Eh, Leonardo mismo es un hombre que también tiene experiencia en, en este tipo, de, en, en este trabajo. Leonardo, no sé si tú puedes comentar algo al respecto. No, yo creo que el ingeniero también de igual manera eh, conoce muy bien eh, sus, sus padres, eh, también... Eh, muy conocedores, trabajadores, eh, referente, pues eh, en aquellos tiempos se, se elaboraba, se hacía la teja artesanal, eh, había muy bueno, buena acogida, especialmente por los cuencanos. No sé si Roberto recuerda que el mercado sí. fuerte era cuenca, ¿no? Ahora, pues Bien. ya lamentablemente con la tecnología y todos los avances, pues se ha ido desplazando, ya es muy, muy poco el consumo de teja, según lo que he tenido conocimiento. Y bueno, Roberto nos acaba de, de dar eh, esos, esos eh, avances eh, referente pues, al trabajo que se realiza en la teja. Pero el ladrillo aún se continúa. Y ya Roberto lo, lo manifestaba el trabajo que viene realizando en la empresa de ellos. Así es, eh, Leo. Pues hay que seguir un poco también acoplándose a las nuevas exigencias, a lo que el mundo está eh, poniéndolos también ahí en la palestra, las nuevas tecnologías y todo. Eh, Roberto, en cuanto al, al producto, en sí el costo, el precio, ¿varían, depende de qué? Bueno, eh, esto es un mercado un poco inestable, no depende de, de muchos factores. Hablamos de, eh, principalmente de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda varían en función también de las estaciones del de, de tiempo, que son aquí muy marcadas, hablamos de, de invierno, verano. Obviamente en verano se, hay una facilidad por el tiempo, por el clima, de producir bastante ladrillo. Al producir bastante, pues habrá que vender bastante. Y si el sector de la construcción necesita una cantidad X, ¿no? Y si hay una sobreproducción, eso obliga realmente a bajar el precio. Hablamos que entre promedio mínimo eh, 130 dólares el mil o 13 centavos la unidad en verano. En invierno puede llegar a, a costar hasta los 16 centavos o 16 centavos 50 el la unidad de ladrillo o 165 en mil, entonces realmente depende de eso también. Ahora la calidad tan, tan, interviene mucho en esa parte, la, la calidad, la seriedad también de cada uno de los dueños de las, de las fábricas existentes, entonces todo eso hace, hace valorar el producto de uno mismo. ¿no? Entonces hay personas que sí están dispuestas también a pagar un poco más por más calidad. Entonces, pero el precio relativo, estaríamos hablando, dependiendo de invierno y verano, entre eh, 13 centavos y 16 centavos y medio la unidad, dependiendo la demanda y, y también eh, la oferta del producto a nivel de catamayo. Ah, qué bien, eh, Roberto. Es importante, pues, saber de cómo, cómo es la entrega en cuanto al producto eh, quienes necesitan el producto? ¿Van directamente donde ustedes? ¿Ustedes también pueden hacer la entrega al lugar, al domicilio? ¿Cómo manejan esta parte? Nosotros como, como tecnología nos, nos acoplamos mucho a la necesidad del cliente, ¿no? Ahí a la necesidad y a la comodidad. Habrá veces que el cliente se dirige a la fábrica, que estamos ubicados junto al aeropuerto eh, en la vía que va San José-Los eh, Tejares, ¿no? Estamos ubicados allí y, y llegan a visitarnos, incluso a conocer cómo producimos el ladrillo, a ver si es cierto que lo producimos a máquina o, o es que solo decimos que lo producimos a máquina. Claro. Eh, tiene un costo allí en la fábrica, obviamente tiene otro costo entregado en la obra, dependiendo también mucho la, los kilómetros de distancia. Hablamos que estamos entregando ahorita ladrillo nosotros a Zamora, aparte de la cosa también, a, han llevado ya ladrillo acá a la, a la provincia del Oro, ¿no? Zamora. Eh, hemos tenido buena acogida, llevamos, enviamos cantidades entre 6.000, 8.000 y 10.000 ladrillos por entrega. Entonces, eh, Y los precios ya dependen de eso, ¿no? Eh, se suma lo que vale el, cada unidad en la, en la fábrica y luego se le suma el transporte según la distancia, según el kilometraje. Y también tiene que ver un poco la cantidad, ¿no? Siempre a mayor cantidad se va a poder uno bajar un poquito el precio a final de que de que la persona quien necesite, pues tenga el mayor beneficio. Ahora estamos hablando que nosotros como Tecnodayo también entregamos siempre las cantidades justas, que a veces es una mala práctica de decir, le vendo más barato, pero realmente al final de cuentas terminamos entregando menos de ello. Eso no hacemos nosotros. Eh, una unidad que esté también en mal estado, que esté ya con trizadura o esté quebrada, tampoco es que va en medio de las rumas como para decir, eh, bueno, nos vamos a aprovechar de esa situación. Entonces nosotros tratamos eh, de tener esa ética. Eh, muy profesional también en, en nuestro emprendimiento para que realmente eso garantice eh, el nombre de Tecnoladrillo y no estemos mal vistos por malas prácticas en este sentido. Por supuesto, claro. Efectivamente, la honestidad, la, las cosas con transparencia siempre son una buena carta de presentación pues para todo. En este sentido, la fábrica Tecnoladrillo, eh, hay un equipo en sí, usted es el gerente, pero... Eh, junto a usted, no quiero decir detrás de usted, sino así, junto a usted hay un equipo, quizá la misma familia. ¿Cómo está formado? Eh, este sí, eh, bueno, el Tendoladillo eh, es un emprendimiento familiar. Cierto es que uno está a la cabeza, ¿no? Pero tenemos un emprendimiento de donde estamos todos los hermanos que, que constituimos la familia Jaramillo Mora. Estamos absolutamente todos, ¿no? Tenemos también... Eh, Amigos que, que han aportado mucho, como es el señor Félix Astudillo, es, es, parte de no, es también parte de nosotros, de nuestro emprendimiento eh, y tratamos de ir avanzando. El, el emprender, el mantenerse es completamente duro. Eh, nosotros estamos desde el año ya en producción del año 2012 y siempre hemos tenido eh, más caídas, pero de todas ellas nos vamos levantando. Al final que ahora ya estamos en unos niveles de producción muy aceptables, eh, realmente podemos atender eh, demandas altas. N nuestra producción puede ir entre 25.000 mil y 30 mil de la semana muy fácil, ¿no? Dependiendo las jornadas que nosotros implementamos. Entonces ya vamos nosotros realmente saliendo, pero nos ha costado muchísimo, bastante. ¿no? Hemos, aún así, cuando hemos tenido nosotros apoyo de gobierno, hemos presentado al inicio, hemos presentado nuestra, nuestro proyecto en papel, primero a diferentes instituciones, hubiera un concurso a nivel nacional, eh ganamos en tres a nivel nacional eh, promovidos por eh, la Secretaría Nacional del Migrante, eh, por el Ministerio de Producción y también incluso por la cerve Cervecería Nacional. La Cervecería Nacional puso su grano de arena en los ladrillos, ¿no? Parte de la cerveza creo que está en esos ladrillos que se llevan a las casas y, y realmente eh, recibimos ese apoyo. Gracias a ellos es que nosotros eh, logramos ejecutar nuestra idea de trabajo. Incluso aquí mismo eh, Recibimos mucha ayuda de, de Malca Monterrey Azucaraya Lojana en aquel tiempo a través del ingeniero Juan Francisco Hidalgo, que realmente siempre le estamos muy agradecidos porque ellos nos tendieron una mano cuando lo necesitábamos. Hay mucha maquinaria que la construimos nosotros mismos eh, con diseño muy propio, ejecutamos los planos, eh, las, las piezas fueron eh, fabricadas una por una en el taller industrial de, de Malca y pues eso nos abarató muchísimo. Claro que ellos tenían nos asignaban eh, o nos cobraban, por decir, el costo de mano de obra, hora hombre, hora máquina, pero aún así nos dieron una mano muy, muy importante. Aparte de que ellos manejan una tecnología muy buena, tienen mucho conocimiento en, en montajes electromecánicos y, y nos fue muy bien. Entonces, hasta Sin allí eh, estamos aún así. El emprendimiento sí. es de constancia, de perseverancia y seguimos, ¿no? y así como hace un momento usted lo dijo estamos viendo las necesidades del sector constructivo para realmente ahí nosotros ir presentando soluciones eh, de todas maneras cuando hay problemas ahí están las oportunidades y tratamos de encontrar las oportunidades en cada problema que hay por allí qué bien ingeniero eh, una palabra que me gustó cuando dijo que pese a pesar de las dificultades que han tenido ustedes han avanzado y pues lograron ya estar en este en este nivel sin embargo hay un sueño cuál es el sueño que usted como eh, dirigente de esta, de esta empresa, eh, ¿cuál es el sueño próximo que quisiera lograrlo? Bueno, el el... estamos... Primero, luchando por conseguir el primer sueño, que ya estamos muy, muy cerca, es de, de cambiar de una forma muy técnica y muy válida la producción de ladrillo. Hablemos que en Catamayo eh, es un sector de producción de ladrillo por más de 50 años, ¿no? Y nosotros somos los primeros, y hasta ahora nos mantenemos como los primeros a nivel de, de este tipo de producción, eh, de ladrillo sólido, ¿no? Eh, como los primeros emprendedores eh, que hemos estamos ya cambiando la forma de producción. Esperamos que haya muchos más, ¿no? el nuestro sueño es pues no es realmente aunque no se crea no es el de enriquecernos o sea, a base de una fuente de trabajo sino primero ver plasmado la idea de trabajo en el proyecto no luego sí eh, produce mucha satisfacción tener personas a quienes uno se les brinde el trabajo nosotros quisiéramos tener un poco más de personas no tenemos muchas también algunos familiares trabajando allí y queremos brindarles un mejor estilo de vida a través de, de lo que estamos haciendo, brindarles una mejor fuente de trabajo. En lo que sí quisiera, a futuro, pero un futuro un poco inmediato, ya es eh, cambiar la forma de la producción de ello Hablamos ya de ladillo ecológico, donde es un adillo que ofrece muchas alternativas, una, una situación muy estructural eh, de un tema confinado, como nos hablaba el arquitecto Marcos Salinas, que es uno de los. Eh, grandes consumidores de ladrillo que también nos aportan con ideas. Entonces, es ofertar ya una nueva forma de, de producción de ladrillo, de un nuevo producto para que realmente sea más amigable tanto al medio ambiente como al bolsillo de cada uno de nosotros, porque ahora con las condiciones económicas queremos un mejor producto al menor precio. Entonces, ojalá podamos llegar a eso implementando eh, la línea de producción de la ecológico. Bueno, importante lo que nos cuenta Roberto Carlos Jaramillo el trabajo que viene realizando, también sus proyectos, en fin, todo esto pues que se vaya realizando en el transcurso de los días y todo pues con ese esfuerzo, con la dedicación que ustedes eh, le han puesto a este proyecto. Bueno, vamos ya en la parte final, eh, el tiempo se nos ha, ha ido, queremos agradecerle, ingeniero, por eh, habernos acompañado, por eh, haber aceptado la invitación. Eh, si usted quiere dejarnos un mensaje para la comunidad de Catamayo, quizá para... Eh, la gente que trabaja en sí en, en, en esta parte de ladrillo, eh, con arcilla, a muchas familias que viven de esto, a la comunidad en general. Un mensaje y la invitación para que, para que puedan utilizar el producto de Tecnoladrillo. Bueno, en principio, a todos los compañeros, no estamos unidos en el mismo barco, ¿no? Todo lo del sector ladrillero, y realmente hacer un llamado a, a, la, a la unidad, ¿no? Eh, si bien es cierto, a veces se habla de que ladrillo realmente, es, eh, aunque da mucho trabajo, eso, es uno de, de los negocios menos rentables, pero depende mucho de, también de nosotros, ¿no? Eh, realmente hay que unirnos, rea, remar hacia un solo lado para mejorar esa condición. Hablamos de mantener precios, de mantener calidades también. Eso sería eh, lo mejor que se puede hacer. Hace a un tiempo se lo hizo, pero no se lo pudo mantener. Ahora, a cada uno... Eh, de las personas en general no mm, tenemos cada una de las personas eh, sea como en donde estemos tenemos ideas tenemos a veces muy buenos proyectos que están en nuestras cabezas realmente hay que ya plasmarlos en algún proyecto buscar el financiamiento arriesgarnos y, y realmente ir por, por una de las opciones claro está que hay que plantearse todos los escenarios posibles principalmente los escenarios negativos para eso realmente poder eh, solucionarlos y, y adelantar con nuestras ideas ecuador está necesitando mucha industrialización ya no es que solo el petróleo es la fuente de, de sostenibilidad de la economía ecuatoriana habrá que industrializar eh, de los diferentes puntos de vista ¿no? de los, habrá que aportar tanto instituciones del estado instituciones privadas y nosotros mismos para para lograr un objetivo hay mucha necesidad mucha necesidad de trabajo de solventar eh, los problemas familiares dados a la crisis económica que estamos atravesando. Entonces, la idea es que todos vayamos perdiendo el miedo y arriesgándonos para poder salir del bachín en el que nos encontramos. Bueno, Leonardo, con esto terminamos. Muchas gracias a nuestro invitado de hoy, en este viernes, el ingeniero Roberto Carlos Jaramillo. Así es, eh, muchas gracias, eh, ingeniero, por habernos eh, acompañado y también y de una u otra manera eh, pues poder eh, dar a conocer el trabajo que viene eh, realizando usted y todo, y todos quienes conforman la empresa porque usted es un profesional y más allá de tener su título de trabajar en una institución pública eh, tiene su emprendimiento y eso no, no lo hace cualquiera, así que yo lo felicito de, de muy, muy particularmente y esperamos tenerlo en una próxima oportunidad para seguir conversando ya cuando eh, ese sueño que tiene ya muy eh, a pocos días, se podría decir, o semanas, eh, para que se sea realidad, pues también usted nos comente de que ya se cumplió. ¿Qué le parece, ingeniero, si en alguna otra oportunidad nos acompaña? Bueno, yo siempre estaría muy agradecido de ustedes porque estos son los espacios que, que necesitan los emprendedores, ¿no? Y, y bien que ustedes eh, sin interés alguno lo estén haciendo, de hecho a nosotros nos llena de, de mucha alegría de que se nos considere, debería abrirse muchos espacios como este. Antes de, de cerrar, pues invitar a, que, a, toda la, a toda la ciudadanía, a toda la provincia que consuma nuestro producto que tiene muy buena resistencia, es mucho más uniforme, les presta realmente un ahorro a nivel de enlucido, tenemos pruebas de laboratorio donde... Eh, garantizan nuestra resistencia que está a un nivel ya de soportar la parte estructural. Y bien, pues eh, nosotros estaremos eh, cuando ustedes así lo requieran, ojalá en una próxima ya podamos establecer algún tema de, de promoción, alguna, algún tema de incentivo como para, para poder dinamizar también un poquito este tipo de, de acciones y realmente pues eh, estamos nosotros prestos y siempre agradecidos con su gestión. Ingeniero, no sé si nos puede ayudar, por favor, con su número de contacto para las personas interesadas en poder adquirir el producto. Sí, bueno, el número de contacto es 0980 83 84 05 Allí nosotros... Eh, eh, por cosas de trabajo, eh, estamos a veces fuera del área de, de, de servicio. Eh, si tienen algún requerimiento en función de lo que es eh, el ladrillo de arcilla cocida, pues con un mensaje nosotros luego respondemos de los mensajes, devolvemos llamadas. Al final que realmente interactuamos muy bien con los clientes para eh, ganar ambas partes. no Nosotros como productores y ellos como consumidores de ladrillo, eh, dando la mejor calidad, la cantidad justa y en el tiempo oportuno que usted lo necesite. Ramiro. Pues nada, muchísimas gracias una vez más por esa explicación muy transparente, muy amplia y desde ya gracias también porque muy pronto Tecnodadrillo pues será también patrocinador de escenario, así que pues desde ya pues muchas gracias. ¿no? <risa> bueno, ya el compromiso. Sí, muy amable. Y con esto terminamos. Un abrazo ingeniero, que les vaya muy bien y éxitos en la, en la empresa. Y por el bien de Catamayo, sobre todo, todo esto es por Catamayo, por este pueblo hermoso y que todos trabajamos unidos para el progreso de esta familia de Catamayo. Así que a usted muchas gracias y éxitos en lo que se ha planteado. Igualmente, señores, a ustedes mucho éxito en su programa y realmente felicitaciones y, y sigan adelante tendiendo la mano a quienes estamos necesitando de ustedes que manejan muy bien el tema de, de medios de, de comunicación, redes sociales y realmente muchas gracias.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 Eugenia Espejo y nuestras sucursales en Chahuarpán, Vallamot. Intercom, el internet más rápido de toda la provincia